En este segundo vídeo vamos a ver cómo modificar el aspecto de una hoja de cálculo. Cuando se crea una hoja de cálculo nueva, las columnas siempre tienen la misma anchura, utilizan la fuente de texto que tiene por defecto, el tamaño de caracteres por defecto. Los datos normalmente, si se trata de texto, aparecerán justificados a la izquierda y los números a la derecha. Antes de seguir, Vamos a ver una cuestión que seguro que mencionaré en algún otro vídeo, pero que es importante, y es la configuración regional de la hoja de cálculos, a la cual se puede acceder desde Archivo, Configuración de la hoja de cálculo. Veo que está en la configuración regional España, y esto es importante tenerlo en cuenta porque dependiendo de la configuración regional, el separador para decimales será una coma o será un punto. Por ejemplo, si la configuración regional es Estados Unidos, el separador será un punto y si es España, será una coma. Un uso incorrecto del punto o la coma producirá resultados inesperados y a veces nos llevará a perder tiempo buscando el origen de un error. Antes de ver cómo modificar el formato, vamos a ver cómo seleccionar datos. Podemos seleccionar una celda haciendo clic sobre ella, seleccionar una fila haciendo clic sobre el número correspondiente a la fila o una columna haciendo clic sobre la letra que nombra la columna. Si deseamos seleccionar más de una columna, haremos clic sobre una y sin soltar el dedo, arrastraremos el ratón hasta que seleccione todas las columnas que deseamos. Lo mismo con una fila. Iremos de arriba abajo en este caso, o si lo que queremos seleccionar es un intervalo, pues podemos coger, después de hacer clic sobre una celda, arrastrar hasta donde queramos el ratón, de tal manera que tendremos seleccionado el intervalo y a partir de ahí podremos hacer cualquier modificación sobre todo él. Si lo que deseamos es seleccionar varias celdas de modo que no, que no se sean adyacentes, sujetaremos, eh, tras seleccionar la primera, sujetaremos la tecla control e iremos haciendo clic sobre el resto. Lo mismo si lo que queremos es seleccionar varias filas. Hacemos clic sobre la primera y mientras tenemos pulsada la tecla control, iremos haciendo clic sobre las restantes. Y lo mismo para las columnas. Si lo que queremos es seleccionar la tabla completa, iremos aquí a la esquina y haremos clic ahí. De este modo las seleccionamos todas las celdas. Si lo que deseamos es ensanchar una columna o una fila, no hay más que ponerse, ir a la separación entre las dos y veremos cómo cambia el aspecto del cursor. En este caso voy a estrecharla y en este caso, pues voy a ensancharla. Estirando, sujetando y estirando desde ahí. Bien, en algunos casos eh, hay celdas que pueden eh, almacenar un párrafo en Mem. Aquí podemos ver cómo la escena a huya según y chulina Y podemos verlo entero. Sin embargo... En esta celda que está aquí debajo, a pesar de que tiene el mismo contenido, solo se ve un fragmento de ella. Vamos a ver cómo podemos ajustar este tipo de datos. En este caso, el primero se ve entero porque la celda de la derecha está vacía, mientras que el segundo aparece cortado porque la celda está ocupada. Voy a seleccionar los dos. Y vamos a ir a las opciones de ajuste. La primera es la que está por defecto, que es que el texto se desborde por la derecha si la celda está vacía. El tercero sería recorte. Y entonces lo que hará será recortar el texto para que no ocupe la celda derecha. Para poder leerlo tendríamos que mirar aquí arriba o si no hacer un doble clic y podríamos ver el contenido completo. Y la tercera opción es la, la que queda en medio, que es ajuste. Entonces, si le damos ajuste, lo que va a hacer es ensanchar las filas de tal manera que el texto quepa completo y se pueda visualizar completo en ellas. En ocasiones, también puede interesar combinar celdas. Tengo aquí el listado, lo quiero tener ahí, pero quiero que esto de aquí arriba sea una sola celda y el título aparezca centrado. Tengo aquí combinar celdas y aquí tengo centrar. Bueno, ahora eh, que ya sabemos seleccionar, vamos a, a ver cómo modificar el... Vamos a ver qué herramientas tenemos. Nosotros podemos eh, seleccionar texto y podremos modificar la fuente, podremos modificar el tamaño, podremos poner en negrita, cursiva, tachado, modo tachado, modificar el color del texto, modificar el fondo. Modificar el modo de ajuste, izquierda, derecha, centrado. O incluso, ahora que en estas celdas pues hay más sitio, el texto aparece en la parte inferior. Y si quiero que aparezca en la parte central, lo pondré de esta manera. ¿eh? Ajuste vertical. Es posible incluso si se desea rotar el texto. Entonces podría coger, si, si lo desease, podría coger y rotar. El texto y girarlo. Además de esto, lo voy a deshacer. Además de esto, podemos eh, modificar los bordes de las celdas. Voy a seleccionar y aquí tengo bordes. Voy a poner bordes en todas. Voy a poner bordes, por ejemplo, solo en. Eh, vuelvo para atrás bordes intermedios, unas líneas así. Estas líneas también son editables en cuanto a su color, perdón, aquí, en cuanto a su color, o poner color rojo, e incluso en cuanto a su aspecto como podemos ver aquí. Otra cuestión importante es el formato de los números. Aquí tengo solo tengo la edad, pero yo podría meter aquí, voy a meter una columna, fecha, y voy a meter 15 del 5 de 2020, luego llega no sé quién y, y coge y mete la fecha 2.0. 6 7 y nos encontramos con fechas con distintos aspectos. Bueno, tenemos el aquí arriba tenemos voy a seleccionarlo. En datos, bueno, perdón, en formato tenemos el menú número. En menú número vamos a tener tenemos texto sin formato que aplicaremos a cualquier texto y, por ejemplo, también aplicaremos a, a aquellas representaciones en las cuales utilizamos números pero que no tienen valor numérico. Por ejemplo, los números de teléfono. Este que es fecha, podré ver cómo quiero, qué formato de fecha quiero. Tengo más formatos aquí. Ahí tenemos para formato de moneda, para que nos aparezca el símbolo de la moneda junto a ella, redondeado en moneda aparezcan los porcentajes, aparezcan en, en, en nomenclatura científica y, por ejemplo, yo lo que voy a hacer es ponerlos todos los todas las fechas en este formato y entonces lo adaptar. Una opción que tiene el, el, las hojas de cálculo a la hora de dar formato también son los colores alternos. Los colores alternos lo que nos van a permitir es que, el ver mejor los datos y leer mejor fila a fila. Hay una serie de opciones eh, predeterminadas y podemos seleccionar cualquiera de ellas o también podemos crear la nuestra. Y ya, listo, eh, tendría los colores. Vamos a ver una última cuestión respecto al formato, que a veces resulta bastante ayuda ahora en las consultas que es el formato condicional. De esta manera eh, podemos hacer que haya datos que resalten, datos, vamos al formato, formato condicional, y digamos que, por ejemplo, quiero que me marque todos aquellos en que la edad sea mayor de 24, por ejemplo, y que los marque como en verde. Listo. Entonces, en el momento, si yo cojo aquí y modifico este valor y pongo 22, recuperará su, condición, su color original y, y así volveré, al. si pongo 30, que es superior al límite que he puesto, lo pondrá de color verde. Esto va a ayudar a la hora de eh, visualizar datos. Voy a ver de un modo más directo el, qué tipo de datos o qué valores hay.